Porque usted tiene, tiene razón, tiene está derecho, ofendiéndolo. Usted está ofendiendo a todo no el mundo. No, no, usted está ofendiendo. Usted no está ofendiendo. Razón, no, por si acaso, Sí. Pero, Solano, eso es lo que eres. Solano, no tienen vergüenza de A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el cual una mujer de acento mexicano agrede verbalmente a un hombre de nacionalidad venezolana. Todo comenzó al momento en que se encontraban lavando su ropa en una lavandería. Según se escucha en el video, la mujer había dejado su ropa dentro de la lavadora y otros usuarios decidieron sacarla debido a que esto no está permitido, lo que desató la furia de esta mujer, quien arremetió verbalmente en contra del sujeto. ¿Y tú qué opinas de esta acción? Deja tus comentarios y comparte el video.